But I'm tired. I will be Estamos en el relatos de la noche de la cripta Y corregida por el director principal Arturo Espectral Bueno Buenas gentes de Youtube Aquí presentándome Un nuevo video para el Canal Sí, Le gusta este video Un poco Una media hora estaré subiendo un video cortos de shorts y griega con buena una música de estilo imágenes de un personaje masculina de Marvel así que disfrutéis de video este canal estaré ayudando a mi chico y mi marido así que me apoyan un perfecto links de este mismo video el día de hoy vamos de redactando cuatro historias de las mujeres de investigadoras paranormales es mi persona Voy a hacer como hice en mi video anterior del mi canal como dice el dicho, el refrán, a mi querido novio y mi futuro marido, tomando el video ahora mismo, y gracias, espésemos con esto. Número 1, la mujer que yo conozco que fue la última, investigadora paranormal, fue la madre de mi personaje principal, de mi serie favorita punto llamado, Gakno y Kaidan como traducido, literalmente como historias, historias de fantasmas de la escuela, o el colegio, más, Omar, traducido como, historias de fantasmas, en español, y Ghost Stories en inglés, es una serie, de 20 episodios, 21 con el episodio censurado transmitido a finales del 2000 hasta comienzos del 2001 por el estudio Niplex para Fuji de la dicha, bueno, perdón, no, a verá, ah, un poco su historia. Solamente. Voy a hablar su personaje. Calla con mi no más traducido de. El español. ¿Cómo? Karen fue la madre. Teclaire y Ben. Su trabajo. Realizaba el mismo trabajo. ¿Cómo? Hace su hija. Sellarlos. Cazar a los espíritus malignos que habitaban en su escuela y una vez más sellarlos. Y luego de ello notaba todo lo que sabía sobre los fantasmas en un diario que años después, es descubierto por Clyde, detrás de su retrato en la vieja escuela. Cuando su hija y sus amigos están en serios problemas, ella se posesiona del cuerpo de Nicole y se comunica con ellos, guiándolos para que puedan sellar al fantasma. Es muy parecida a su hija. Con la excepción de que ella tiene el cabello más oscuro que Claire. Sus flores favoritas son los Narcisos. Número 2 hay igual a su madre. Fue una investigadora paranormal. A través de su historia. Dice por primera vez Satsuki Miyano Más traducido de. El español. ¿Cómo? Clive. Ella es la protagonista principal. Tiene un carácter fuerte. Ella es muy valiente. Ella es una alumna de quinto grado. Ella perdió a su madre. Antes. De fallecer punto cuando aún era pequeña, así que ella es la ama de casa en su familia, y a veces tienen un comportamiento de tal forma que parece haber olvidado que es una niña, cuida mucho de su hermano menor, Ben, a quien a veces sobreprotege. Ned y ella siempre pelean por muchas razones, como por ejemplo que él siempre está intentando ver su ropa interior. A. Ah. Número 3 por primera vez. Vi una serie que tiene una investigadora paranormal. Su nombre es Diana Lombard. Diana es una chica seria, racional y obsesiva, adolescente de 16 años, anda mal tener en común con su con su hermanastro. Ella un agente del centro, se esfuerza por inculcar más seriedad en la vida de Martín, y es su contrapunto femenino en las investigaciones. puntual. igual ella tiene asustadiza en las misiones, pero demuestra gran valor cuando es necesario. Ella no comparte el gusto de Martín por lo paranormal e intenta a menudo explicar las cosas con lógica antes de que parezcan sobrenaturales. Diana realmente sufre al tratar de mantener la calma con su inmaduro e irresponsable hermanastro, al cual generalmente patea, golpea y abofetea. Se le ve generalmente con sus dos broches de pelo y su pequeña mochila púrpura. Su mejor amiga es Genny. Número 4 Al igual que una serie específico, hay una serie... ¿Tienes una investigadora paranormal? Llamado House of Anubis más traducido de... El español. En Misterios de Anubis o La Casa de Anubis su personaje principal se llama Nina Martínez, un residente de La Casa de Anubis y la líder de Sibuna. Una chica americana que vivía con su abuela en los Estados Unidos, antes de trasladarse a La Casa de Anubis. Ella suele ser cariñosa, sensata, inteligente y valiente, pero a veces es un poco tímida. Ella es muy bella a pesar de algunas de sus inseguridades. Nina llega a la casa de Anubis con una beca de los Estados Unidos en que hoy el mismo día fue escondida por la sociedad de Víctor Rodenbach. Nina obtuvo un medallón de Sarab también conocida como Emilia antes de comenzar su aventura en la solución del misterio detrás de la casa de Anubis. Acompañado por algunos de sus compañeros de cuarto, Nina se convirtió en la líder del club Sibuna mientras que el desarrollo de sentimientos hacia Fabián. Con el tiempo, ya que ella y los Sibuna encontraran las piezas Ankh después de la muerte de Sara, Nina se entera de que ella es en realidad la elegida que puede usar la copa de Lankh. Después de engañar a Rufus de sus espaldas y, finalmente, empezar una relación con Fabián, y se besan. En la segunda temporada, ella sin saberlo, deja que el espíritu de Senkara esté suelto. Senkara le dice a Nina que ella tiene que encontrar la máscara de Anubis o perder su vida. Ella, junto con su mejor amiga Amber y su novio Fabián, que poco antes de empezar con la misión mandada por Senkara...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 En la biblioteca, que lleva la máscara y casi entra en el portal, pero Edie, que es el Osiris, destierra a Senkara de su cuerpo. En el proceso, Nina casi le lanza a Fabián un rayo, pero en realidad se lo lanzó a Joy. Ella casi muere, pero se salvó cuando la máscara tenía la última lágrima de oro y Víctor le pone una lágrima de oro en los labios de Joy. A Fabián y Nina están bailando, la canción que por primera vez bailó en la final de la temporada 1, y revela que su separación fue un error, y comparten un beso, antes de ser interrumpido en un gran abrazo por el resto de la banda. Está confirmado que Nina Martín no aparecerá en la tercera temporada. ¿A qué puedo con tanto miedo, verdad? Preguntaré a mi familia, mi amor, mi hermano, ¿qué os ha parecido?,